Ok, ok, ok, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, ok. Sí, probando, ok, ok, ok, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos a otra edición más de los Podcast de Fab, las notas más virales de la semana y como siempre te doy la bienvenida cuando son las, eh, permítanme, <ríe> disculpen ustedes, cuando son las 9.36, estamos a 22 grados y son eh, esta hermosa noche de viernes, 27 de mayo del 2022, 27 de mayo, estamos a unos cuantos días de que se termine el mes de mayo, vamos con el mes de junio, eso significa que los que no tenemos papá, pues no vamos a festejar nada el otro mes. Ok, ya comprobamos que no hay eco, entonces vamos a continuar porque, bueno, pues esta semana ha pasado de todo, ¿qué ha pasado? Como siempre, eh, recuerda, estamos a 22 grados, se me hace tan increíble, en serio, se me hace tan increíble que estamos a 22 grados, ah, ahorita que ya son casi las 10 de la noche. Entonces, los, muy buenas noches a todos los que van eh, regresando a casa, los que se metieron a Facebook, eh, a los que están escuchándonos en Spotify, en YouTube. Eh, Esta semana, por ejemplo, eh, YouTube se llevó las palmas. No sé qué está sucediendo en YouTube, que estamos explotando como la espuma. Gracias por tu preferencia, gracias por estar aquí. Y bueno, pues lo único que puedo hacer por ti es entretenerte, darte las notas más virales en este momento. Pues, ¿qué ha pasado? Ha pasado de todo y me quito los audífonos porque me distraigo Y le bajo aquí también porque aquí también me distraigo Bueno, ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado de todo, eh, literal Llegó el momento de hablar de eso Digo, nadie de nosotros quería entrar en, en este tema Nadie quería hablar de ello, pero bueno, ya estamos aquí Entonces, la pregunta obligada es Qué es la viruela del mono y por qué aparece ahorita, justo después, cuando ya hay conciertos, cuando ya tenemos dinero, cuando ya empezamos a ganar otra vez dinero, cuando ya no somos carga para nuestras familias. Bueno, eh, esto viene a partir de que, bueno, la, la viruela del mono ha encendido las alarmas a nivel mundial y México no es la excepción, aunque un poquito más, la, más lento más tarde... Con más lag, si tú quieres verlo. Este. El Comité Nacional para la Vigilancia de Epidemiológica, o sea, la CONAVE. Ha decidido. Este miércoles. Este miércoles, disculpen ustedes. Este miércoles. ¿Qué ha pasado? <coughs> ha decidido lanzar una alerta a todas las unidades sobre la viruela símica, o sea la viruela del mono, que cuenta ya con 131 casos confirmados y 106 sospechosos en 17 países. Aunque el organismo como siempre no precisa que aún no, sea, no se han identificado casos de esta enfermedad en el país, Pidió a todas las unidades médicas de primer y segundo y tercer nivel estar atentos para reportar los casos sospechosos que se identifiquen. La CONAVE indicó que se tomará como caso sospechoso a toda persona de cualquier edad con erupción cutánea o de mucosas agudas inexplicables que progresa desde la cara con extensión al resto del cuerpo. O sea, la... habla de la erupción cutánea, no de los mocos. Alguno de los siguientes síntomas podría ser tomado como sospechoso. Dolor de cabeza, fiebre mayor a 38.5 grados, ganglios inflamados, dolor de espalda baja, dolores musculares y cansancio. El organismo de la Secretaría de Salud destacó... Que el periodo de incubación de la viruela del mono es de 5 a 21 días, es, es como los del cable, los del cable te citan de, en un promedio de 8 de la mañana a 8 de la noche entre el primero y el 28 de este mes. Eh, este, como les decía, la primera fase se desarrolla en los primeros 5 días, se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, ganglios inflamados, dolor de espalda baja... Dolores musculares y falta de ganas de moverse o hacer alguna actividad física. La segunda es ya la aparición de pequeñas ampollas que inician los días 1 y 3 eh, a partir del inicio de la fiebre. En ese momento aparecen las distintas fases del sarpullido, por lo general afecta primero la cara y posteriormente se extiende al resto del cuerpo. ¿Cómo te puedes cuidar de la viruela del mono? Lo principal es lavarse las manos de forma frecuente con agua y jabón, ya sea con solución o alcohol. Cúbrete la nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar o toser. Evita compartir alimentos, bebidas, cubiertos, eh, platos y cuando se esté físicamente cerca de una persona enferma, usar mascarilla, especialmente si está tosiendo o tiene lesiones en la boca. Eh, lavar la ropa, utensilios para comer y sábanas que hayan estado en contacto con personas con la enfermedad, utilizando agua tibia y detergente. Limpia y desinfecta los espacios en los que se haya encontrado una persona enferma y evitar contacto, evitar el contacto con las lesiones, o sea, las, el, zarpudí, el zarpudillo. Eh. El zarpullido, eh, si es que tienes contacto, pues debes de eh, lavarte las manos. Mucho, mucho, mucho. <ríe> Utilizar guantes y desechar de forma correcta la prenda o los guantes. En caso de presentar síntomas, acudir a atención médica y evitar el contacto con otras personas. Bueno, aquí hay de dos. Eh, pasa algo bien curioso porque en realidad mmm, venimos saliendo de una. Y ahí tal cual como viene en el título, COVID 2.0 podría ser. Eh, en todo caso... Los síntomas hasta el momento mmm, también hay que evitar caer en, en, este, pues en, en este miedo, porque en realidad los síntomas son, desgraciadamente, con, tanto con el COVID como con este, los síntomas son cosas tan normales, tan comunes, porque si eres una persona que no se alimenta bien, que no duerme bien... Que trabaja horas de más y cobra menos. Que yo creo que la mayoría de este país somos esa persona. Es normal. Es normal que haya eh, dolor de cabeza. Que haya cansancio. Que no quieras hacer nada. Lo bueno de aquí es que ya aprendimos. Ya entendimos. La última vez eh, no habíamos comprendido la magnitud de lo que significa que varios países estén unidos y estén literalmente eh, avisando de una situación de este tipo, entonces pues hay que seguir cuidándonos, digo es mejor salir a la calle con el cubrebocas, lavarte las manos, que pues no salir y no poder trabajar, muchos de ustedes, incluso yo incluyéndome, sabemos que es mil veces mejor tener cuidado que encerrarnos todos, porque en realidad yo creo que ya no se puede, entonces mucho cuidado, si empiezas a ver eh, a partir del día 1 a 3 de que empieza una fiebre muy alta y empiezan a salir estos, eh, estos estas ámpulas, estas pequeñas este, bolitas que están llenas de agua, eh, lo más probable y lo que tienes que hacer, ser responsable y ve al médico, ellos sabrán qué hacer, ¿no? Eh, vaya modo de comenzar <risa> Pero bueno, vamos a continuar porque eh, esto te va a interesar mucho eh, Profeco encuentra leche de vaca que no es de vaca eh, Las leches, esto es importante porque eh, terminando voy a ir a comprar algo de cenar Entonces, mamá, ya no vamos a comprar esta marca de leche ¿Cuáles son las marcas de leche que no tienen leche? O bueno, que tienen más grasa vegetal las leches que se venden en el mercado mexicano a pesar de traer la leyenda de que son de vaca, algunas contienen soya y otras grasas vegetales, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor analizó 20 productos de los cuales 17 fueron leches y 3 productos lácteos en los que eh, encontró que algunas marcas eh, no son lo que dicen ser. En la revista del consumidor de junio, la Profeco presentará los nombres de las... Oh, todavía no las presentan, ok... Este, los nombres de las marcas analizadas, de las cuales 8 son leche entera, 3 semidescremadas y 3 deslactosadas y 3 parcialmente descremadas. El laboratorio de la Profeco encontró que entre más barata sea la leche, menos cantidad de proteína contiene y más probabilidad existe de que en realidad no sea leche. La Profeco adelantó al periódico El Universal que hay productos que no contienen los litros completos, entre ellos la marca Querétaro la cual tuvo 75 mililitros menos de lo declarado, mientras que la marca Los 19 Hermanos contiene menos producto declarado y en su presentación entera eh, pasteurizada encontró que dice ser leche, pero es mezcla de leche con grasa vegetal, por lo que no pasó la prueba, es des, desde, perdón, es la, la prueba de demostrar ser leche durante el proceso de análisis. A cada producto se le determinó, el contenido de proteína, grasa y tipo de grasa, así como lactosa, densidad y sólidos. Además, se encontró que la marca Lala 100 incumple con la norma oficial de la mexicana eh, NOM 155, producto de lácteo y producto de lácteo combinado, eh, ya que, eh, eh, ¿cómo se dice? Información. Ah, perdón. Producto lácteo combinado, denominaciones, especificaciones fisioquímicas, información comercial y métodos de prueba. La lacien fresca sin lactosa eh, contiene 30% menos, o bueno, la la 130 menos, 30, eh, deslactosada, ultra fina, pasteurizada, ad, adicionada con vitaminas A y D, reducida en grasa, de un litro no contiene el mínimo de sólidos, no grasos y densidad mínima para una leche deslactosada. Tampoco puede llamarse leche deslactosada la Lala la 100 fresca. Bueno, esa no es deslactosada. Eh, leche semidescrimada deslactosada. Ah, o sea, ninguna de esas. Eh, ya que están reducidas en grasas de un litro. Bueno, esto habría que verlo bien en la revista del Consumidor de Profeco. Entonces, pues sí, wow, ahora ya uno no quiere ni comprar leche. Si me preguntas a mí, eh, yo, quiero, yo quiero decir que muchas de estas marcas, bueno, ya estaban, ya estábamos como que acostumbrados a que de vez en cuando no nos, no nos cumplen y nosotros en realidad, en vez de decir algo, nos quedamos así de, bueno, es que así son las marcas, cuando no debería de ser así. Ahora tenemos aquí, esto esto es importante, Tu amigo o amiga que tienes coche okay. eh, Estas personas que se dedican a robar andan a las vivas y ya es, desgraciadamente ya es otro modus operandi. Este, bueno, para los que no... Dicen de qué está hablando este señor. Modus operandi se le puede denominar al modo en el que una persona comete un crimen. O sea, un modo de operar. Eh, me parece que es latín. Entonces, vamos a continuar. Esto se llama Vimos un lindo gatito. Nuevo modus operandi para robar autos en la Ciudad de México. Los robos en la capital del país, en cualquiera de sus modalidades, mantienen alerta a los ciudadanos día a día. A pesar de que se promueven estrategias para combatir esta problemática, los delincuentes siempre vivos, siempre despiertos, encuentran estrategias nuevas para apropiarse de lo ajeno. En esta ocasión se ha reportado por varios usuarios un nuevo modus operandi para robar autos en la Ciudad de México en el que se utilizan gatitos heridos para que la víctima caiga en la trampa. Este nuevo método de los delincuentes fue dado a conocer por una persona a través de sus redes sociales. En su denuncia explicó este que este tipo de ataques son comunes en el centro de la Ciudad de México y también comentó que ya reportaron la situación a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto. Con gatos así se roba en la Ciudad de México. El usuario de Twitter, arroba Bernageek, dio a conocer que a través de esta red social que en días recientes a una de sus amigas le robaron alrededor de 80 mil pesos de su auto en cuestión de minutos, esto debido a este nuevo modus operandi en el cual en eh, los ladrones alegaban que había un gatito herido eh, Lilo en Twitter explica que su amiga salió de su casa estaciona su auto en la colonia Sal Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México cuando estaba a punto de dirigirse a su destino, vio a una persona tratando de rescatar a un gatito que se encontraba dentro del motor del vehículo de ella, por lo que rápidamente abrió el cofre. La chica, después de percatarse de que efectivamente había un gatito golpeado, eh, decidió llevarlo a una clínica que se encuentra a media calle del lugar en la que estaba el auto. Su error fue dejar a la vista de los sujetos su mochila en la que llevaba una laptop además de otros objetos de valor. La conductora tardó alrededor de 8 minutos en llegar a la veterinaria y regresó a su auto en cuanto llegó. Se percató que le habían robado todas sus pertenencias, eh, que juntas eh, tenían un valor de 80 mil pesos. No solo eso, también denunció que fue amenazada por una mujer para que no reportara lo sucedido a las autoridades y se fuera del lugar. Está muy muy horrible esto, ahora andan andan con todo estas personas, digo si ojalá tuvieran esta, si así son para crear nuevos modos de robar, eh, agarraran esas ganas o esa, esa inteligencia, porque es inteligencia, ¿eh? hay que aceptarlo, son muy inteligentes, eh, si lo utilizaras para algo positivo, eh, créeme que otra cosa sería, sería otro país no que utilizas ese don para, para robar a la gente. Ahora también se me hace una, este, una salvajada el hecho de que ya utilizan animales vivos, los meten dentro de los motores y pues en cuanto tú te bajas eh, lo que hacen es literal te despojan de tus cosas y tú ya salvaste la vida del gatito pero... Gatito, perrito, pero wow. Eh, bueno. Algo similar ocurre eh, de otras trampas que se han realizado en las calles de la Ciudad de México. Una en donde alguien le dice al conductor que una de sus llantas se encuentra ponchada. Con la intención de que baje del vehículo para quitarle sus pertenencias. Mientras simula que lo están ayudando. Eh, por lo anterior y si te toca esta situación en específico. No te bajes. Eh, créeme que nadie de, de estas personas que te están avisando te van a ayudar, lo que tienes que hacer es seguir, sigue eh, salte de, pues ahora sí que salte de ahí, eh, porque estás en peligro constante, si te bajas te van a atracar, entonces pues ni modo así es esto desgraciadamente se están aprovechando otra vez de buenas personas, de buenos mexicanos ...de buenas almas que le dan espacio a algo como es la vida de otro gatipo. Como si fuera una broma del editor, esta siguiente noticia se llama... ...estrategia de abrazos y no balazos es lo mejor y está dando resultados, afirma Andrés Manuel López Obrador. El presidente niega que tenga intenciones de cambiar la estrategia que se ha manejado con estas personitas de inseguridad, al contrario, advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque se han registrado ataques de grupos criminales y hay días con picos en los homicidios dolosos, como el lunes cuando se registraron 118 asesinatos, hasta ahora la cifra más alta, mantendrá su estrategia de abrazos no balazos, pues aseguró que puede demostrar que es lo mejor en conferencia de prensa matutina o sea, en la mañanera tras reconocer de que se trata de un problema complejo, el jefe del, eje, del Ejecutivo Federal aseguró que atender las causas que generan la violencia lleva tiempo, pero ya se están viendo los resultados, sobre todo a los gatitos. Los gatitos están súper bien. Eh, presidente, le preguntan en la mañanera, ¿se ha planteado en algún momento hacer un salto en el camino y tal vez revisar o replantear la estrategia? Se le preguntó en la conferencia matutina, a lo que él preguntó, a lo que él respondió. No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben reconocer que se equivocaron y que son los errores en política, son como crímenes. En el mejor de los casos, son nuestros adversarios. Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron, se burlaron, los siguen haciendo y puede demostrar de que esto es lo mejor, que lo otro no funciona. No funciona la ley de Talión, señaló. Pues... <risa> eh, entonces decíamos, bueno, muy aparte de eso. Eh, está. Está mucho, muy fuerte. Digo, no, no sé si de verdad esté funcionando. Eh, después de que se le mostraron varias. Eh, varios números. Varias. Este. Ahora sí que varias cifras. Que en realidad, pues no. Compartirlas en este momento tal vez no sea la, la, lo más loable o lo más fiable porque son cifras pues, fuertes. Eh, pues Manifestó que atender las causas que generan violencia llevan tiempo, pero que ya se están viendo los resultados. Ante, e, antes eran las masacres a manos del Estado, ahora lo que seguimos viendo son masacres por el enfrentamiento entre grupos criminales, pero en medio está la sociedad, está esta sociedad, presidente, se le cuestionó. Y el respo a lo que respondió, sí, pero no es el Estado. Bueno, ¿cómo, cómo ves? Está... híjole. si me, me, me quedé en, en shock porque... Es una estrategia a largo plazo, larguísimo plazo. Eh, esperemos que nuestros nietos tengan un país en el cual puedan salir a la calle sin resultar heridos por lo mientras, pues bueno, eh, al parecer está funcionando, pero como si se tratara de otra broma por parte del editor, esto se llama, difunden video de agentes encubiertos arrestando a sujeto que robaba relojes de alta gama. Agentes encubiertos de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana de la Ciudad de México fueron quienes detuvieron a Edgar Emanuel de 26 años. Este angelito se dedicaba al robo de relojes de alta gama en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con el video difundido por el periodista Carlos Jiménez, se observa al delincuente eh, asaltando a un automovilista cerca de la terminal aérea. Cuando intenta huir, los agentes bajan del otro auto y lo persiguen. Calles más adelante lo detienen, fue sobre la calle 47 esquina avenida 6 en la colonia Ignazos Ignazos. Ignacio Zaragoza, Venustiano Carranza, cuando los agentes detuvieron y le hallaron dos relojes de alta gama, un Rolex plateado y uno más de la marca Porsche color negro. El delincuente fue enviado a la agencia 50 del Ministerio Público en donde se inició la carpeta de investigación. Es curioso que digan eso, eh. Es curioso que digan eso, ¿no? Ya que... Pues... Eh, lo importante es que sigan haciendo su trabajo. Qué bueno que hay policías que están haciendo su trabajo. Digo, esperemos este señor no salga porque lo sorprendieron, lo, lo engañaron. Entonces, este... Pues habría que darle abrazos, acusarlo con su mamá. Eh, llevarlo a que, pues, regrese los relojes y probablemente, pues... Eh, ...pues regañarlo, sí, sí nada más... Eh, ...entonces pues... Bueno, así, ...así es esto... ...hoy en día... Mmm, ...es como cuando... ...es esa broma en la que decían que el resto del mundo... ...tiene armas nucleares... ...y aquí en México... ...tenemos resorteras... ...entonces... ...de nuevo... Eh, ...este programa en especial... ...no es... ...partícipe, no nos agrada... A ...ningún político... Ningún partido, en nuestra opinión, todos son unos, unas sanguijuelas que pues a, a absorben lo que pueden, quitan lo que pueden al gobierno, porque bueno, así es esto, ¿no? Pero recuerda una cosa, tú lo pusiste ahí, entonces si tú lo pusiste ahí, ve con, si tú fuiste de las personas que votó por el Señor, vayan a darle un abrazo al, al ladrón de relojes, a ver si se compone. Que tú lo pusiste ahí fue tu responsabilidad eh, ejerciste tu derecho de voto fallaste bueno tenemos otros seis años entonces no pasa nada digamos continuando eh, esto ocurrió eh, en Monterrey Nuevo León eh, hace unos cuantos días eh, no no es cierto ni siquiera hace unos cuantos días antiero ayer salió la última temporada de Stranger Things una serie eh, que es, pasan por Netflix con motivo de, se puso una figura a gran escala de uno de los villanos, que es el Demogorgon, o sea, es una figura gigantesca de un monstruo, en eh, justo al ladito del Oxo. esto en Monterrey. Como parte del Stranger Fest, festival que trajo la experiencia a la Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey, Netflix colocó el sábado 21 de mayo una escultura del monstruo conocido como Demogorgón a las afueras del Oxo, en la calle Enrique Livas, en Vistahermosa en la capital de Nuevo León a través de sus redes sociales Edgar Maceda, el artista encargado de realizar la figura alertó a los ciudadanos que el Demogorgón desapareció por la noche por lo que pidió apoyo para poder recuperarlo el Demogorgón fue colocado en un camión de sabritas eh, que supuestamente estaba destruido por el monstruo y los usuarios podían acercarse a completar, a contemplar la obra y tomarse fotografías. Además, el camión estaba tapizado con publicidad de una pelea entre el demogorgón y el santo. Sin embargo, usuarios en redes sociales denunciaron que los ciudadanos estaban arrancando los pósters para llevárselos a casa como... Un recuerdo, que oso tío Netflix ser de Monterrey y que se hayan robado un demogorgon. No todos, solo, no todos somos así, solo el 80% de los regios. Expresaron varios usuarios molestos. Como dices, ¿qué, qué, ¿qué cosa, no? Uno hablando de que el presidente y que la gente y que nosotros tuvimos la culpa. Y pasa esto. O sea, aquí no fue el presidente. Aquí no fue al que no le dieron los balazos. Aquí es alguien que no sabe respetar, no sabe eh, que no sabe respetar algo que no es de él. Eh, habría que agarrarlo a brazos también porque eh, se robó algo, o sea, así sea un artículo promocional. Eh, también dice eso, o sea, ya te lo robaste, órale, ¿qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a vender...? Lo vas a tener ahí. Lo más seguro es que eh, si no respetas la calle, menos respetas tu casa. Entonces puede que... ¿Qué pasó? Puede que incluso hasta la casa esté, esté... Esté toda destruida. O sea, destruyó, básicamente, destruyeron un artículo de publicidad. Desapareció. Y sí se lo robaron. No creo que se haya parado y se haya ido, a menos de que sea una estrategia publicitaria. Alguien se lo robó, qué pena, ya nos quemamos con el resto de la comunidad mundial, porque ya vieron por qué, por qué ninguna, grande produ ninguna productora grande, nadie quiere hacer cosas aquí en, en México ni en el país, pues por gente fina como estas personas que se lo llevaron, que se lo robaron, y pues por la las otras personas también que son muy finas, que ven un papelito en la calle y lo rompen, ¿por qué? pues... Pues porque sí, porque de chiquitos no les daban. Les daban leche rebajada con agua. Yo supongo. O de chiquitos les pegaban. Y pues ahora ya. Ya son así, ¿no? Continuamos y vamos a empezar con los espectáculos. Esto. Esto es por demás extraño. Viene eh, una película que se llama Winnie the Pooh: Blood and Honey. Eh, esto, para los que no hablen inglés, es Winnie the Pooh, sangre y miel eh, hace unas semanas eh, se dio a conocer que Winnie the Pooh con toda la gama de personajes hablamos de la versión que viene de un libro han pasado a ser de este pues propiedad pública los derechos de autor se hicieron públicos y un director. Eh, el director Rhys Freak Weatherfield ha revelado que está trabajando en una película de bajo presupuesto. Sobre el osito. Pero es una película en la cual es una película de terror. Y es que se aseguró que Winnie Pooh, Blood and Honey. Eh, veremos a Winnie Pooh y a Piglet como los villanos principales. Haciendo una masacre en una clásica película de terror ya que al ser abandonados por Christopher Robin cuando van a la universidad cuando se, o sea, se fue con Andy Winnie the Pooh y Piglet deciden valerse por sí mismos para no morir de hambre tanto que se vuelven salvajes debido a que han tenido que valerse por sí mismos se han vuelto salvajes han vuelto a ser animales ya no son los mansos eh, animalitos que comen miel Así que quieren encontrar presas. Entonces espera muy pronto. Eh, no creo que vaya a salir esto en el cine. Lo más probable es que salga en, en Netflix o en alguna plataforma pues de streaming. Porque es una película de muy bajo presupuesto. ¿Cómo funciona la película Winnie the Pooh Blood and Honey con el asunto de los derechos de autor? Durante una entrevista, el director de Winnie the Pooh Blood and Honey... La nueva película de terror sobre el oso amarillo amante de la miel ha revelado cómo ha hecho con el tema de los derechos de autor. Aunque los derechos de Winnie Pooh ya son de dominio público, Disney sigue conservando los derechos de su versión animada, por lo que nadie más puede utilizar un oso que se llame Pooh con la apariencia exacta de lo que hemos visto en Disney, por lo que el director de Winnie Pooh, Blood and Honey, reveló que ha sido muy cauteloso. En palabras del director, hemos tratado de ser extremadamente cuidadosos. Sabíamos que había una línea entre eso y sabíamos cuáles eran los derechos de autor y lo que se ha hecho. Así que hicimos todo lo posible para asegurarnos de que la película solo se basara en la versión de 1926. ¿Qué cambios habrá en Winnie the Pooh, Blood and Honey para evitar problemas con Disney? Eh, como ya se explicó, eh, los derechos de autor... Ah, perdón, eh, saldrá en 2022 y aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta, el director reveló los cambios que hizo. Como ya se explicó, los derechos de autor eh, son de dominio público, pero eh, Disney sigue siendo dueño de su versión animada y aún poseen derechos sobre el personaje Tiger. De hecho, este personaje pasa a ser de dominio público hasta el 2024, por, que, por lo que el director de la nueva película... ...hizo cambios en el vestuario... ...en una de las imágenes publicadas... De ...vemos a Winnie Pooh... ...en la que el oso cambia de camiseta roja... ...por un traje de leñador... ...Piglet por su lado va vestido con una camiseta negra... ...y es la misma razón... ...por la que los otros personajes de Pooh... ...no aparecerán en la cinta... ...aunque existe una referencia sobre Igor... Eh, ...cuyo nombre aparece en una lápida... Eh, aparentemente fue devorado por Winnie Pooh y Piglet, nadie va a confundir esto con Disney cuando veas el póster y veas los trailers, las imágenes no hay manera de que alguien piense que esto es una versión para niños como ves <ríe> a mí me parece bastante curioso si me preguntas digo no sé si pueda verlo no sé si, digo, soy un gran fan del género slasher, eh, me fascina el género slasher, Jason, Freddy Krueger, todas estas, pero no estoy seguro porque yo, yo crecí con Winnie Pooh, Winnie Pooh era, era mi máximo, Winnie Pooh es el que no deja, no deja que me deprima ahorita con, con, con mi pancita cuando hago ejercicio y todo, entonces no estoy seguro de verdad de poder... Terminar una película en la que Winnie puse se come a alguien eh, Pero coméntalo tú aquí eh, Si ya estás aquí en Facebook o en Youtube Comenta si verías una película Que también como chisme De ese no, no lo busqué Pero aparentemente está saliendo algo Similar con Arthur Y los Minimoys, recuerdan esta película Que la mitad era de animal, de Bichitos en CGI y la otra mitad pues eran ellos. Salía este chico, el de The Good Doctor. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Pero este la, también sería una, una como cinta de terror. ¿no? no estoy seguro de... Igual fue algo que marcó mi infancia. Pero igual le puedo dar una opinión. ¿no? Estaría bueno reaccionar a la película o verla. Quién sabe, ¿no? Espero tu comentario. Entonces... Vamos a continuar porque Jason Momoa, Aquaman, <ríe> sufrió accidente al grabar Rápidos y Furiosos 3. Jason Momoa dio a conocer una fotografía de él en una máquina de escáner de resonancia magnética. Esto a punto de hacerse una tomografía. No, no podemos ver su cara, pero el actor parece estar de buenas y en buenas condiciones a menos de que le esté dando un ataque. Eh, esto dice su post, tienes que romper algunos huevos para hacer un omelette, muy agradecido por mi Ohana, o sea sus familia y amigos. Mm, no creo, o sea si hubieran sido, él habla de huevos, pero en la máquina pues, está haciendo la tomografía en la cabeza, entonces no estoy seguro. Esta foto en Instagram alcanzó más de 133 mil me gusta y miles de comentarios deseando su pronta recuperación. Hasta ahora lo que se ha dado a conocer sobre el incidente de Momoa fue que se golpeó en la cabeza mientras conducía una moto por las calles de Roma al momento de grabar una de las escenas de Rápidos y Furiosos días que va a ser Rápidos y Furiosos X. Ni el actor ni Universal han dado a conocer el diagnóstico que recibió el actor. Eh, la lesión que tiene fue gracias a que es uno de los pocos actores que graba sus propias escenas, ya que no tiene stunts o dobles. Pues, en palabras de él, para que hagan su trabajo sucio. Esta película de Rápidos y Furiosos está maldita, si me preguntas. Primero, eh, se sale el director. Luego, tienen problemas con no sé quién. Eh, ahorita, andan con broncas también porque no hay quien la dirija, aparentemente. Entonces, quién la está dirigiendo o la está... Parchando, por así decirlo es el mismo Vin Diesel que tiene unas ideas bien locas entonces ya sabremos me llama mucho la atención que o sea aparece eh, Vin Diesel abrazando a, a, a Bril Larson ¿quién era? Eh, bueno abraza a alguien entonces no sé, me da mucho miedo porque todavía tiene un poquitito, así un muy mínimo de... Tengo un mínimo de respeto por Rápido y Furioso. Entonces, donde resulte que el póster, porque en el que está abrazando a Bril Larson dice familia. Donde resulte que es Toreto del futuro abrazando a su hija adulta o a otra hija. Eh, no sé qué voy a hacer, sinceramente. Capaz de que me salgo del cine o quién sabe a lo mejor y no porque pague mi entrada. Luego pasa esto, se accidenta Jason Momoa. Eh, ¿Qué te digo? <risa> no sé qué vaya a ocurrir, espero que. Mínimo, digo, esperemos también que sea una. Sabemos que va a ser un churro, una churrada. Eh, pero, pues, va a ser nuestra churrada. Nosotros hicimos que llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver, digo, yo sí la voy a ver, yo sí la espero. Pero vamos a hablar de Chip and Dale, Los Rescatadores. Película que se estrenó en la plataforma Disney Plus hace 8 días, el mero 20 de mayo. Eh, justamente un día como hoy, pero de la semana pasada se estrenó Chip and Dale, The Rescue Rangers. Los Rescatadores, pues. Eh, que es, es una película eh, live action que... Combina estilos de animación distintos, eh, ni tan distintos porque ya todo, incluso las partes que aparentemente son en stop motion. Chip y eh, in in Dale, pues uno está animado en 3D realista y otro está animado aparentemente con animación tradicional. Pero es un tipo de CGI que parece dibujo, lo notamos porque hay ocasiones en las que los personajes se mueven. Y el mismo software hace que, par que tengan dimensiones pero que estén planos. Tú mismo te darás cuenta al momento de verlo. Es una película que tiene chistes adultos. Eh, eso, es, eso es impresionante porque en realidad los chistes adultos van dirigidos para los que vieron los rescatadores en su apogeo en los años 90. A mí ya no me tocaron como tal. Yo fui unos años después. Yo vi las repeticiones. Pero, digamos, personas de 30 años, 35 años van a amar esta película. A mí me fascinó la cantidad de cameos y referencias son impresionantes. La persona que se dedicó a conseguir, digamos, estos estos derechos. O tal vez incluso hasta son, este... Es publicidad, ¿no? Digamos, llegó con la idea de, oye, le hago publicidad a tu personaje. Pero deja que salga 20 o 30 segundos. Eh... Es excelsa, la verdad es que la... La historia pues sí puede ser algo sencilla, es lo clásico que se ve. Pero no falla, no es aburrida, es graciosa. Me fascina mucho cómo han traído y cómo han adaptado a Chip and Dale. Eh, son personajes con cierta... Eh, son complejos, tienen cierta complejidad. Eh, está el chistoso su... Bueno, vela por ti mismo, a ver qué te pareció, ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Ya llevamos cincuenta y tantos minutos, ahorita te digo. Así es, eh, no es cierto, aquí no era, acá está. Sí, ya llevamos efectivamente una hora con ocho, nueve, diez segundos. Entonces, eh, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda, todos los lunes tienes un nuevo episodio de Amigos y Parejas y eh, todos los jueves Proyecto Inframundo, a todos los que están en YouTube, gracias, gracias, gracias de verdad, eh están, están muy duros con las suscripciones. Gracias. Síganle. Ya casi ya casi llegamos a menos de la mitad. Pero <ríe> por algo se empieza. no Entonces gracias, gracias, gracias de verdad por tu preferencia. Si no te gusta este programa de podcast, de noticias. Puedes esperar Proyecto Inframundo que se transmite los jueves. Es de terror. O los lunes, amigos y parejas. Algo un poco más relajado. Eh, si no tienes Spotify... Y quieres escucharlo porque el YouTube pues a veces no te deja eh, bloquear la pantalla. Puedes escucharlo gratis. ¿Cómo? Búscalo en Google, en Firefox, en Google Chrome, en Excel, en cualquier buscador de Internet. Solo tienes que buscar los podcasts de Fab o Proyecto Inframundo o Amigos y Parejas. La primera opción que te aparezca y que sea una aplicación para podcast gratuita es esa. Ahí estamos. Entonces, gracias y nos despedimos oficialmente cuando son... Las, las 10 con 16 de la noche eh, estamos a 21 grados centígrados mucho cuidado, te esperan en tu casa entonces nos escuchamos la próxima la próxima, la próxima gracias por tu preferencia eh, qué onda con mi cabello eh, pero bueno, gracias por estar aquí nos escuchamos la próxima semana pero la próxima semana, ahora sí